Hola amigos de Gnosis TV nuevamente con este curso por video. Eh, hoy nos toca el tema el decálogo. El decálogo, eh, la palabra deca significa 10, logo, tratado o estudio y se refiere al estudio de lo que conocemos en otras religiones como los 10 mandamientos. Eh, el decálogo, los 10 mandamientos, es el código de ética más perfecto que haya existido. Eh, el hombre no ha podido superar y nunca va a superar estos diez mandamientos que son leyes divinas, leyes de Dios y vamos a tratar un poquito cada uno de ellos eh, profundizar apenas un poquito eh, sobre cada uno de los mandamientos vamos a comenzar con el primer mandamiento que es eh, eh, qué tal, Amar a Dios sobre todas las cosas eh, bueno se refiere todo lo que hay en, en esta tierra, todo lo que tiene vida, tiene el hálito de Dios dentro. ¿no? Dios no es que está arriba eh, como siempre nos imaginamos, sino que está dentro de cada uno. Y bueno, entonces este mandamiento dice que nos tenemos que cuidar, cuidar nuestro cuerpo físico, amar. Y así como nos amamos a nosotros, amar a nuestro prójimo. El tema es que nosotros eh, am, amamos a nuestra madre, a, nuestra pa, a nuestro padre, amamos a nuestro marido, a nuestros hijos, pero eh, se refiere a amar a un amor universal, a todo lo que tenga vida, a todo eh, a, a amar a tanto a las plantas como a las demás personas en el verdadero sentido de amar. Claro, amor consciente. Claro. Porque bueno, la primera ley es el amor. El amor el segundo mandamiento eh, dice no jurar su santo nombre en vano vale. eh, generalmente esto tiene que ver con el uso del verbo, de la palabra y la trascendencia que tiene que tener el juramento que nosotros hacemos a veces juramos por Dios eh, para prometer algo, eh, para comprometernos con algo y generalmente no cumplimos con eso y estamos poniendo eh, a Dios de por medio de algo que nosotros no hacemos eh, entonces eso es una clara violación a este mandamiento claro. el próximo mandamiento es santificar las fiestas y se refiere a una fiesta del alma porque el hombre ha confundido con santificar las fiestas con no trabajar, con una cena, con el tema por ahí un, como incentivar la pereza, como que hoy no se trabaja porque es y en realidad es, es una fiesta interna eh, es una fiesta del, del alma, un encuentro con nuestro ser eh, a través de bueno de las prácticas, a través de, de la meditación a, par, a través de encontrarse con uno mismo y a conectarse con Dios claro, el hecho es que eh, el hecho de decir, santificar las fiestas, se ha comprendido como que existen fiestas que sí está bien que las festejemos, claro. que las celebremos, como la Navidad, la Semana Santa, pero no solamente son fechas específicas, sino eh, el hecho de santificar las fiestas, estas fiestas del alma, del corazón, es, eh, se refiere a la purificación que nosotros claro. tenemos que hacer, la purificación <coughs> interna, y eso es todos los días, claro. eh, no son fechas especiales. Como Porque esa santificación tiene que ver con una autoobservación para poder encontrar nuestros errores, nuestros vicios, nuestras, eh, nuestros hijos claro, ese y poder ser... corregirlos, pero todos los días, sí, ¿no? Claro. no una fecha. El cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Así como tenemos padres físicos, que, bueno, los que debemos honrar, honrar quiere decir respetar, eh, debemos servirlos, debemos cuidarlos cuando ellos necesitan de nuestro cuidado eh, así también tenemos en lo interno padres internos ¿sí? nuestro padre interno y nuestra madre divina que es lo que nosotros llamamos nuestra madre kundalina eh, el hecho de eh, tener estos padres internos eh, también nos requiere de nosotros ese, esa honra, ese respeto eh, en realidad son esos padres internos los que han, nos han acompañado en esta existencia, nos acompañan en esta existencia, pero también en todas las existencias que hemos tenido. Es decir, que ellos conocen mejor que nosotros eh, nuestras debilidades, nuestra fortaleza, son los que, eh, si nosotros somos buenos hijos, ¿sí? decimos, hacemos un trabajo consciente, sobre nosotros mismos, eh, estamos en oración, meditación, ese trabajo interno que debemos hacer, cuando nosotros necesitamos realmente algo en una situación difícil que tengamos que enfrentar eh, acudimos a ellos ¿sí? ellos pueden ayudarnos porque eh, realmente conocen todo de nosotros claro. pero obviamente que si uno es un mal hijo ¿sí? no, no sigue eh, lo que eh, espiritualmente eh, deberíamos seguir por ejemplo estos mandamientos eh, es más difícil que nosotros recibamos ayuda ¿sí? Entonces el hecho de respetarlos y honrarlos eh, es fundamental que eso se ve reflejado en, en este mundo físico, en lo que nosotros eh, hacemos o lo que nos pasa con nuestros padres claro, con eh, los compadres... físicos los que nos han dado la vida claro. el próximo es no matar y bueno se refiere a no matar eh, nada que tenga vida eh, tanto físico como eh, mental porque no solamente uno puede matar con un puñal eh, sino puede matar con, con el verbo claro. este, con una agresión verbal mmm, daña psicológicamente también puede ser con un arma o bueno, salvo en el caso que sea para alimento pero tiene que ser un... Uno mata para, una, para un objeto que claro. es eh, alimentarse, claro. pero no matar por dinero, matar por cazar, matar por diversión. Hay una ley que <coughs> se llama la ley del trogo eh, autodocrático, cósmico común, que en ese caso, cuando uno eh, una persona, por ejemplo, está eh, en un lugar donde bueno no tiene con qué alimentarse y necesita eh, alimentarse, porque si no también está perjudicándose a sí mismo, ¿sí? si no come muere, eh, entonces esa ley que es lo que conocemos como el comer y ser comido, ¿sí? esa ley lo protege en ese caso, claro. eh, pero bueno como decías vos, no matar por placer, no, no matar por dinero eh, y a veces no solamente eh, matamos la vida de esa manera sino también cuando eh, maltratamos a alguien, lo estamos matando psicológicamente el maltrato verbal, el maltrato... ese maltrato psicológico ¿no? nosotros estamos eh, violando este mandamiento y también eh, este mandamiento se refiere a cuando nosotros nos estamos matando a nosotros mismos y nosotros sabemos que tenemos una enfermedad pero no podemos comer por ejemplo, determinados alimentos, y lo seguimos haciendo, estamos descuidando nuestro cuerpo físico, estamos matando de poco. Uh -huh. El próximo mandamiento es no fornicar. No fornicar. No fornicar. <coughs> bueno, no fornicar se ha confundido siempre con el adulterio. Eh, y en realidad se refiere a no derrochar energía. Se refiere, eh, como hemos visto anteriormente, en la máquina humana eh, nosotros tenemos cinco centros de energía y el principal, el productor de toda la energía es el centro sexual entonces a través de una transmutación eh, nosotros podemos eh, no derrochar esa energía ¿no? claro eh, acá se refiere sobre todo al abuso que nosotros hacemos de la energía de cada uno de los centros claro. Teníamos la energía intelectual eh, con la que pensamos, etcétera, eh, la energía motora, emocional, si nosotros tenemos un derroche de, de, de energía llanto. emocional, de, de claro, llanto, de llanto, de... ahí estamos derrochando energía. Exacto, estamos fornicando, eso es fornicar, ¿sí? hacer abuso de la, eh, de, ese, de la energía de ese centro y sobre todo de la energía sexual. Porque, así como decíamos cuando hablábamos de los cinco centros, que la energía sexual es la energía más poderosa capaz de crear una vida humana, también esa energía nos sirve, la podemos utilizar para recrearnos a nosotros mismos en el sentido espiritual. Es decir, para regenerarnos, como hablábamos eh, al principio, eh, bueno, decíamos que esta es una escuela de regeneración. La energía sexual es fundamental en nuestro trabajo. Eh, y no solamente el abuso en todo lo que sea aberraciones sexuales, eh, lesbianismo, homosexualismo, eso estaría violando también eh, esta ley eh, que, bueno, se ha confundido, como decías vos, mm. se ha creído que eh, se refiere a, a no adulterar. Y bueno, hay otro mandamiento que se refiere a eso que ahora lo vamos a ver más adelante. El próximo mandamiento que es no robar. No robar. Eh, eh, bueno no robar, robar en realidad si nosotros decimos robar es quitarle algo a alguien o sea eh, algo que no es nuestro, sacárselo, eh, quitárselo en forma violenta o no, con violencia o no eh, y bueno eh, a veces eh, esto es muy común hoy ¿no? que suceda, eh, también no solamente se refiere a la parte económica eh, sino también cuando nosotros robamos eh, las virtudes eh, claro eh, como... cuando uno calumnia por ejemplo está robando el honor de otra persona o por ejemplo cuando nos prestan algo y bueno y lo dejás y lo dejás y se te pasa y no lo devolves eso es una forma de robar porque te estás quedando con algo que no te pertenece claro, se dice que ni siquiera un alfiler <risas> oxidado que no sirve para nada deberíamos eh, quedarnos Quedarlo. sino devolver sí. eh, y bueno a veces son cosas uno dice, y no tienen importancia, pero realmente si tomáramos conciencia de ello, nos daríamos cuenta que estamos haciendo una violación a la ley divina. ¿Eh? Es tomar conciencia, entonces claro. todo esto es tomar conciencia. Porque uno tiene que leer la actitud, no lo que se está quedando o no, o robando o no, sino la actitud de dejarlo, claro. de quedártelo, uh -huh. sea poco, sea mucho. Pues claro. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? no levantar falsos testimonios ni mentir este, bueno, lo que realmente dice no calumniar eh... no somos quien en realidad para juzgar a los demás claro. eh, tendríamos que ser todo lo contrario, ¿no? sino aprender a juzgarnos a nosotros mismos ser críticos autocríticos de nosotros pero eh, no eh, juzgando a los demás, no somos jueces de nadie eh, y bueno, respecto de la mentira es tan común hoy la mentira como lavarse las manos sí. eh, mentir para, para salvarse para no ser eh, eh. sí, para quitarse responsabilidad porque sí. en realidad mentir es sacarse la responsabilidad claro. eh, bueno, el próximo es no desear la mujer del prójimo eh, y eso se refiere a que la mujer es el templo del amor y de la concepción así decía eh, Pablo uno eh, de los apóstoles. Eh, y bueno, que se tiene que ver como, como eso, como el, el templo de la concepción y del amor. O si sea, una mujer se la mira como, un, como algo que se desea, o bueno, como está hoy que también la mujer se ha expuesto mucho, con, tanto con la vestimenta, como tal vez a veces por ponerse a nivel del hombre, tanto en el verbo. Este, bueno eso es como que se ha ido desvirtuando la imagen de la mujer en este mandamiento debemos tomar conciencia las graves consecuencias que tiene el adulterio sobre todo para la persona que quiere iniciar un camino espiritual eh, realmente las consecuencias eh, hay que pagarlas después eh, por eso eh, es bueno eh, empezar a analizar y a trabajar sobre cada uno de estos mandamientos sobre todo eh, aquellos que eh, uno sabe, se da cuenta que, que ha violado no. y el último mandamiento el último es no codiciar los bienes ajenos y bueno hay una ley que dice que todos estamos en el lugar que tenemos que estar y tenemos lo que realmente nos merecemos entonces eh, es en vano estar deseando codiciando o envidiando lo que tiene el otro cuando en realidad tal vez nosotros no hicimos un trabajo o todavía nos falta trabajar un poquito más para llegar a lo que, a lo que que queremos llegar más arriba, ¿no? pero bueno, eh, tenemos exactamente lo que nos merecemos. Claro. Y, y aprender a vivir agradecido claro. de lo que uno tiene. Eh, es necesario comprender también la necesidad, eh, perdón, eh, diferencia. la diferencia que existe entre la necesidad y la codicia, que ahí está la clave, pero se lo dejamos como trabajo, como para, trabajo. Que, para que reflexione. No sé si agregamos algo más. Yo quería agregar que bueno, a estos diez mandamientos también se les agrega los tres factores de la revolución, eh, que es nacer en las virtudes, morir en los defectos y sacrificio por la humanidad. Eh, y bueno, y que, para, que nos sirva para reflexionar, para estudiar, porque seguramente algunos de estos este, mandamientos no estamos cumpliendo entonces como analizar nuestro presente, qué es lo que nos está pasando y ver en qué estamos fallando no digo analizar o que estamos y tomar todos los mandamientos sino trabajar en uno en el que veamos que estamos fallando y bueno, para ir eh, creciendo y, y tratar de ubicarnos en nuestro camino espiritual bueno, entonces nos veremos en el próximo video. Muchas gracias. Bueno, gracias.